Te propongo un ejercicio que se trata de escribir un programa PHP que tome un arreglo, que mape el nombre de cinco personas a su edad y genere un nuevo arreglo con los valores en lugar de claves y viceversa. Obviamente, para que esto tenga sentido, vamos a suponer que no hay dos personas que tengan la misma edad. ¿sí? De otro modo, habría dos registros en el arreglo resultante con la misma clave y eso vimos que no puede suceder. Así que se pisarían.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 Bueno, se terminó el tiempo. ¿Terminaste? Para resolver este ejercicio elegí PHP Tester. Para que no pienses que tengo algún favoritismo. Como siempre, vamos a empezar definiendo el arreglo. Que como decíamos, va a tener cinco posiciones. Ahora lo vamos a ver. Donde se mapean el nombre de la persona a su edad. Se a decir Mauro. Tiene 39. Cámara que tiene... Creo que 35. Um, okay. Dani tiene 49. Uh, tenemos a... a ver, María. Que tiene 14. Y me faltaría uno. Puede ser Pedro. Que tiene 27. Muy bien. Entonces ahora... Vamos a generar un nuevo arreglo, que es el de resultado, que lo voy a crear de esta manera para decir que el arreglo está completamente vacío. Y voy entonces a recorrer el arreglo A. Como decimos, acá es importante mantener el, saber cuál es la clave y cuál es el valor. Porque voy a necesitar hacer justamente la inversión de esto. Entonces necesito ambos datos. Y simplemente voy a decir que en el arreglo B, el que acá es valor, pasa a ser clave y el que era clave pasa a ser valor. Muy simple. Si querés ver el resultado completo, como para que se pueda ver la, la, la salida, vamos a hacer que, vamos a recorrer al final el arreglo pesos B. Vamos a hacer que diga... ¿Mm? Vamos a verlo. Aquí está el resultado. Como podemos ver está el arreglo exactamente invertido.